Muy buenos días. Estamos acá mirando un nuevo proyecto de Quintec Limitada. Es una planta de pintura para transformadores. Estamos observando acá el puente grúa, los polipastos y el sistema de alimentación que es a través de riel. No utilizamos acá cables tipo cortinas, sino riel. tanques son hechos en polipropileno pues eso ayuda eh, a evitar cualquier tema de corrosión, lo mismo la tubería que tenemos acá esta es un, una unidad filtrante para desmineralizar o desionizar el agua, la caldera allá vemos al fondo dos bombas, una bomba es la que se encarga de recircular el producto para calentarlo, la bomba de color negro y la gris es una bomba que tiene un filtro eh, el cual pues va a mantener libre el producto químico de partículas y de elementos sólidos. Este es un tanque donde se van a almacenar los residuos y hacer disposición del agua que ya no sirve, que tiene productos químicos o sólidos o a grasas entonces ese petare es de que va a utilizar para almacenamiento de líquidos ya que están en desuso a continuación sale la línea y empezamos con nuestra eh, nuestra planta o nuestra cámara de secado después de la línea de lavado la cabina de pintura al fondo y nuestro horno de combustión Posteriormente mostraremos el video eh, con toda la planta en funcionamiento. Pues Nosotros estamos cambiando los quemadores por otra referencia. Valtor, el que teníamos era Rielo, igual son de muy buena calidad también, las dos marcas son italianas la cámara de combustión, la cabina de pintura el filtro, el ciclón Yo posee dos ciclones entonces observemos último vistazo horno de curado cabina de pintura cámara de secado y la línea de tratamiento de superficie